¿Cómo le va señor? Y tan tan tan elegante, weón. ¿Cómo estás, compadre? Gracias, ¿por qué te molestó, a que si te quería un máquina, weón. Oh, qué maestro, cabrón. Eh, eh, puta, weón, demasiado bacán tu proyecto, demasiado bacán todo lo que haces, todo lo que muestras. Gracias, weón. No, tranquilos, cabrón. No, tranquilos, cabrón. Buena onda, man. se pasaron. ¡Selfie! Bueno, estás pisos, piso, weón? ¡Ay, dale sus sales! ¡Ay, piso! ¿Vas a salir a ir con la volvida? ¡Oye, que sí! Porque hace calor acá. ¿Cómo vamos? Yo no voy a ir a volar drones de nuevo, weón. ¿Cómo le he dado JP? ¡Yo! Yo. ¡Ah, <risa> William! ¡Willam, wow! ¿Qué es a la decir? Las ruedas deben ser de mantequillo, ¿no? Sí. Como para que tenga ese precio, weón. ahora sí! Al fin, señor. Desgraciado la tristeza, ¿sabes? Diego, ¿cómo le va, señor? ¡Tremenda ropa de la gente que se mandaron, la media pega! porque hay tanta gente alrededor de eso? estamos intentando, así que <risa> nada, con todas las ganas con toda la fe no sé si hoy algunas palabras bueno, puedo unirme a lo que dice Matías estamos muy contentos porque por esta convocatoria y bueno, acá tenemos un, un móvilito particular ¿cierto? más eh... que un modelo, un regalo un ¿eh? ah... ah... ah... regalo para ¿no? ¿eh? una persona especial de una persona que dice, confío en nosotros desde el primer día <risa> <risa> confío en nosotros desde el primer día y <risa> la verdad nueva... Yo hemos estado siempre enreglado, así que... Bueno, ¿para qué hablar tanto va? Un gordo ¿Sí? regalo. Por favor, Germán. En adelante, adelante, adelante. Oh, estáis loco, Matías, weón. Oh, cabre mierda. Bueno, cabrón. Cabrón. Le damos la al ¿Sí? No, embajador Polygon. Germán Berja, ¿eh? Algunos al le llegarán. Buena, caro, weón. Me vine caminando de la casa para acá y estaba listo para llegar justo a las 8. Y Matías me llama y me dice: No, tenéis que llegar a las 8 y media. Me quedo en una plaza acá al lado, pensando de repente si tenía algo que decirle a ustedes algunos saben que el, este proyecto con Matías partió de nada estábamos super mal enredados porque Matías ni siquiera tenía una tienda física yo ni siquiera tenía, no sé, tres suscriptores y partió el proyecto y no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos cómo hacer las cosas en el trayecto se fue, se fue enredando todo, Nos fuimos, eh, fuimos coordinando nuestra manera de trabajar coordinamos nuestros valores también para trabajar de ciertas maneras y llegamos a donde estamos y al final, si les cuento, puedo contar un poco de experiencia de vida me pasó mucho tiempo que yo mi juventud completa me cuestionaba si... esto ya es muy profundo, sorry, si me voy un poco en la ola pero me cuestioné gran parte de mi juventud si quería tener hijos o no porque decía mucha el mundo como lo tenemos ahora que nos andamos pegando bocinazos en la calle, nadie se respeta con nadie, nadie ayuda a nadie si no es por dinero. Dije: ¿en qué mundo le ha tocado tocar a mis hijos vivir? Hasta que llegó un punto en que dije: Bueno, ¿sabes qué? Para de quejarte, para de preocuparte y ocúpate, de alguna manera. Y en eso se ha traducido un poco lo que es el, el canal de YouTube ahora, que en el fondo, aparte de que hablemos de bicicletas, de que hagamos técnica, es intentar de alguna otra manera entregar tu granito de arena dando un por lo menos el ejemplo de ayudar a otra persona de que hagamos, tratemos de hacer las cosas bien y no siempre focalizado en el dinero de que nos preocupemos por el buen que tenemos a nuestra izquierda y nos preocupemos por el buen que tenemos a nuestra derecha, si al final de eso se trata y de esa manera es la única que yo veo para que tengamos un mundo mejor para nuestro hijo el día de mañana, así que no sé qué más decir pues. ¡Oh! Véndala, véndala. Miren ahí, miren ahí. La primera vez es que la vi, y le pregunté a Matías por qué quería traer un monopivote. Y miren la weá que tiene metida ahí adentro. Tiene una, tiene una barra metida ahí. Llévale un par de pedales, pues. Ya cabrón, Déjenle espacio al bicho. Buena cabrón. Y tú otra hacia los Raiders. A los Raiders, con esta pinta. Se vea, se <ríe> Satisfecho Dogman. Oh, es una ué, extraña, weón. Futurista. Nunca en mi vida voy a tener una bicicleta de carbono. Es... Oh, nunca he tenido cambios tan ricos. Escucha esta bueno, Es rara. Sí. Es, es extraño lo que hace allá abajo. Okay. Es de carbono. <ríe> es rara. Es una nave espacial. X0, jamás había tenido X0. Voy a empezar a andar más despacio para puro cuidarla, güey? Y el niño feliz Y uno por el otro lado. Y, el niño feliz? ¿Y otro por el otro lado. Porque no se repita el porrazo de la Ya. La Cotito. Ay, <risa> Si alguien se acuerda de la cotito. La polula de mi hermano contra ver acá aquí ábrete harto todo y mira para dónde vais. El foto arriba de la pendiente. Perfecto. Yo dónde está No dio si no había. Buena línea. línea. Cabrón, ¿cómo estuvo ayer? Oh, lo pasé ¿Qué? demasiado ¿Qué? bien. Vale. Bueno, oh, bueno, bueno, sí. verlo acá. Bueno. La cola, como que no no, está, no existe. No, no existe. ¿Sí? Nena, ¿quieres que te siga un rato? No. ¿segura? Es que sí, que se siente mucho. No, disfruta. cuando va y dura. Sí. Disfruta lo suño. Sí, dale nomás. Tú, ya, yo me quedo con la bala, ¿no? a ver, un ratito voy a ir parando ya. <risa> Esta bicicleta es una pésima idea no, Primer salto en poli Ay <risa> oh, Dios, <risa> look de mierda. Uy, casi va contra el árbol. Mira para arriba, mira para arriba. Ay, se fue abajo. Buena zafada, Coto. Buena zafada. Oh, oh, oh. Estos neumático, está en la pitilla de la carreta. Oh. ¡Besetita! Oh. Uh -huh. ah. ¡Wow, right! Lo mantuvieron ese. Acá atenta. Ábrete harto. Bien, eso. <risas> Qué estilo coto. No. Te zapatea mucho la bici. Oh, es cierto que no tengo que bajar los tobillos con esta va. ¡Va! ¡Sigue! Sí, bravo, va, va, va, ¡Va! ¿Qué pasa si ustedes van a hacer manpato y yo voy a hacer Mordor? Lo que tú quieras Y no, me esperan abajo de manpato y yo, yo llego ahí ¿Alcanzamos? Sí ¿Alcanzas a llegar aquí? Sí Dale, vale, Si vas no vas llego me van a buscar porque está, me van a tener que sacar con espátula Mordor con esta vea Vamos ¿eh? no, qué pasa <risa> ¡Wow! <risa> ¡Uh! <risa> Te piloteas ahí, ¡Uh! Vibra la culata No siento nada en las patas Hop, hop Hop, hop, ¡Hop! ¡Uh! Ya A salto le tenía miedo Tiró parejo, para lo rápido que andan los amortiguadores. En rebote Oh, estoy contento Es la mega nave. Uh. ¿Cómo, eh, no nada. <risa> Esa es la impresión que me dio a mí. ¿Qué tal el insecto? La nave espacial, trátala <risa> con respeto, man. Esta bicicleta estaba con un pequeño crujido que no lograba saber qué era, probé reapretando todos los pivotes del sistema de suspensión y me acabo de encontrar con que acabo de soltar este anclaje del shock y la bicicleta dejó de crujir así que lo que voy a hacer es sacar el buje, eh, engrasarlo y volver a ponerlo y sumando eso a haber solucionado el problema del cable rattling, está listo tiene todo, todos los detalles hechos, todos los detalles que después le voy a contar a Matías para que se lo haga a las bicicletas antes de que las eh, ofrezcan la tienda y.. Estoy contento, ya no va a sonar nada. No, no, no, no, no, atrás Estoy como con 25 meses Oh, no, oh, no, loca, no, era se pasó. Oh, oh. con permiso que dios no. La desaparece. Uy, es Holy oh, shit oh. puse mano muy rápido, no pasó nada estamos bien, estamos bien Oh, bueno, sorry Mi error Gracias rodillero bueno. Ponte en tu lugar Por si se viene otra Oh bueno, esa fe Pensé que le había hecho bolsa contra la piedra Y yo Yo debería andar con guantes Hace rato que le venía teniendo mal a los neumáticos. Y veo que está muy bien fundado mi Mi alegato. Tranquilo muchacho. Bueno, bueno desapareció la bici bajo mío. ¿Qué tutorial de curvas ni qué? 8 y cuarto. Si debería estar ocupando guantes, señores. Ustedes saben la respuesta. Sí, debería estar ocupando guantes. Pero manipulo tantas cámaras y tantas cosas en cada andada que estoy dispuesto a a entregar un poco de cuero de Sancho Esta parte de rocas puede ser brutal. Oh, permiso. Uy, uh, ya no le tengo salón numérico. Están asentando, parece. Oh, todavía no me acostumbro a las curvas. ¡Uy! uy. Oh, flota, güey, flota arriba de todo esto. Uh. Oh, ja. No sé si estáis sugestionados, pero mantiene la velocidad tremendo. hoy oh, esto... se pasó ¡No! esa parte es terrible man. se la comió una ¡Ah! a quién se le ocurre detunear el choco un emprendedor claro está ¡Ah! Ya cálmate weón. Uf, ¿Cómo va loco? Bien, tranquilo. No, oh, este salto es terrible! Uf. Oh, me fui a la zanja, me salía a la zanja Voy a meter de nuevo a la zanja la zanja no está tan mal ahora Oh, pata afuera ¿Cuál es tu problema? Así es rápida Y así de bien te porté ¿Cómo?